Soy Javier Espinosa, soy profe de secundaria, eh, bueno, especialidad en biología y tecnología, aunque yo ya hace tiempo no, no me defino como profesor Soy generador de experiencias, de experiencias educativas, formativas. Este año pues, he decidido iniciar un camino de formación personal y me he ido a recorrer a España, formando a los profesores de gamificación y en neuroeducación. Me, me he decidido a, pues, a cambiar un poco. Ese trabajo que realizaba en las aulas para, sobre todo... Bueno, esto es miopolista, ¿eh? Y lo digo, sinceramente. Eh, he decidido pasar un año, un par de años, eh, aprendiendo a ser profesor otra vez. Porque creo que el, el profe tiene que, que coger las mejores técnicas, como Bruce Lee. Eh, y para eso tiene que ir a todos los centros a conocer a profes. Aparte de formarles que hay un intercambio. Al final no me dedico solo a formar, sino a intercambiar. Bueno, pues, ¿Cómo? gamificar. Bueno, lo primero es una palabra feísima. Eh, a mí no me gusta, pero... creo que la gente tiene que entender que esto se lleva haciendo toda la vida. Eh, que no es nada nuevo, sino que sí que se han, bueno, se han desarrollado algunas formas de diseño especiales, pero es que el profesor se convierte en un diseñador de experiencias. Siempre digo que, que las experiencias en el aula tienen que ser lo más motivantes posible para el alumno, para que por lo menos quiera abrir y esté a gusto. Y siempre digo que una experiencia gamificada tiene que tener tres adjetivos. ¿no? Una experiencia que sea memorable, que sea épica y como dice Barney, que como conocía vuestra madre, lejen, la siempre tiene que ser así. Eh, muy importante creo que el docente lo que tiene que hacer es saber que el docente del siglo XXI necesita unas habilidades nuevas. ¿no? Entre ellas, una de ellas es que tiene que tener una competencia digital importante. Pero eso no quiere decir que para eso le haga falta para gamificar. ¿no? O sea, que pues se puede gamificar en papel perfectamente. El docente del siglo XXI necesita desarrollar habilidades de sus alumnos a través del contenido y para eso tiene que crear historias estupendas y magníficas. ¿Cómo le a los alumnos o a mis futuros profes o a los profesores ya en activo cómo voy a empezar a gamificar? Empleando pequeñas estrategias, pequeñas estrategias que le supongan un cambio sustancial de su clase. Lo que yo llamo microgamificaciones. De hecho, ya muchos programas microgamifican. Por ejemplo, cuando dan clase magistral, los profes lo que hacen es contar historietas y se encuentran una película muy interesante, eso es microgamificar Crear una aventura de una hora donde los alumnos son partícipes eh, pues de diferentes formas o de forma activa, haciendo simplemente escuchando y viviendo las aventuras imaginando lo que, lo, lo que cuenta el profesor. ¿no? Eh, muy importante es que el profesor se una buena narrativa en clase y que en España somos muy buenos en esto porque en España tenemos un talentazo a nivel profesional, eh, docente, eh, espectacular y estoy absolutamente seguro de esto porque lo he visto con mis ojos. Eh, es que utilice eh, pues, estrategias de esa, de esa narrativa. ¿no? El meter chiste, que es muy bueno en metiendo esto, el, utilizar el humor, el hacer participar al alumnado cuando mete estas historias y centrarse mucho más en el alumno cuando cuenta estas narrativas. ¿no? Más que simplemente el, el soltar el contenido y que el alumno lo no absorba. Eso es una buena estrategia. Luego utilizar herramientas como ClasToyo, por ejemplo, o Kahoot, son pequeños elementos que nos pueden servir, por ejemplo, para evaluar la actitud, pero también gamificar ¿no? que son gratuitas, se pueden utilizar en clase de una forma bastante sencilla. Eh, herramientas de evaluación gamificadas también son muy interesantes. no he dicho, Kahoot por ejemplo, que es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico de, lo, de la comprensión de nuestros alumnos de los temas que estamos trabajando. Eh, es muy importante hacer ese diagnóstico para luego saber si nuestros alumnos han llegado a un nivel competencial necesario para seguir avanzando. Es decir, si son capaces de esa competencia que han aprendido en nuestra clase, puede dar eh, ejecutarla en otras partes de su vida, en otros contextos, Entonces, pues Kahoot, Blickers, eh, hay un montón. Elastic, que una una últimamente, que está muy bien, y que aunque no están muy gamificadas, Kahoot sí, pero sirven un poco para que el profe pruebe cosas nuevas y vea que, bueno, mejora su productividad, que el rollo en clase cambia, que la actitud con respecto al alumno cambia, y sobre todo la relación, porque esto gamifica mucho sobre las relaciones. La relación del profe con el contenido, la relación del profe con la clase, pues cambia, ¿no? Y cambia sobre todo a mejor. Yo, por ejemplo, utilizo la gamificación para... Tengo un conflicto en el aula y esto también lo compartimos a Salvador Carrión que es un profesor que gamifica de una forma muy interesante. esto tú tienes un conflicto en el aula, pues lo gamifico. Lo gamifico, le doy un toque de juego y, bueno, eh, cambia y aunque que mis vayan por unos es actitud de comportamientos deseables de lo que quieran. Sobre todo, me reduzco los problemas de disciplina en el aula. Y al alumno tiene como una sensación de, de poder dentro del aula. Hay que puede conseguir cosas. Vale. Bueno, yo empecé a gamificar ¿no? es un vídeo, ¿no? un vídeo de, de Paul Anderson, que decía, en los 10 primeros segundos, me llamo Mr. Anderson y mi clase es un videojuego. Y ahí me cambió un poco la perspectiva de, de mi vida como juego Yo ya venía del tiempo libre y me dedicaba a utilizar el juego bueno, estrategias como narrativas, aventuras, eh, en el tiempo libre. Y siempre tenía como, ¿qué pasaría si esto lo llevó al aula? Pues, y Siempre tenía como ese miedo, ¿no? El utilizarlo con el aula porque pff, al final parece que no puedes trabajar la parte curricular. Y sí que se puede, de alguna forma, lo que pasa es que hay que tener cierta práctica. Pero ese día es el que me puso en movimiento. ¿no? Luego me di cuenta que ya gamificaba. Utilizaba ClassDojo y no lo sabía, que era una herramienta gamificada. Y era una estrategia que utilizaba. Eh, yo creo que lo más importante para empezar es fusilar. Hay profesores. Pues lo digo fusilar es to limitate, fusilate, que es una frase que dice mi compañero de eh, otra una experiencia que esté utilizando con un compañero, una estrategia que esté utilizando con un compañero, y la aplica a tu aula, dale tu toque, y venga, para adelante. Yo hice eso con Colander, me cogí su experiencia y me cogí hasta la misma foto que tiene puestas en su experiencia, en el vídeo. En mi primera experiencia y fue un bonpazo. Fue un bonpazo. No sabía lo que estaba haciendo, no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, mis alumnos empezaron a trabajar de una forma sobrenatural. ¿no? Trabajaban unos cuadernos maravillosos y hacían lo que siempre. ¿eh? tareas del libro, actividades viendo vídeos de vez en cuando. Es decir, no cambió mi metodología de ahora Mi metodología cambió más adelante ¿no? cuando empecé a tener pues, una experiencia diferente. ¿no? Y luego a partir de ahí, pues sí, hice un curso en Coursera de Gamification, que lo daba y empecé a conocer, qué era esto la no, gamificación, empecé a juntarme, pues en una comunidad, una mitad de gamificación que hubo en Madrid y empecé a contactar con otros profes, me di cuenta que no estaba solo y es donde me llegó el pelotazo ya de mejorar como docente. Yo creo que esto de ser docentes, tenemos que tener claro que no somos docentes de nuestra aula ni de nuestros chavales y no ya solo de nuestro centro sino que somos profesores globales, ¿no? que todos los chavales aquí nivel mundial tienen que tener derecho a una educación y para eso tenemos que ser los mejores docentes. Es decir, que no vale que en nuestra clase se lleve un fenómeno cuando el compañero, pues, a lo mejor, tiene dificultades y no le estamos ayudando. Es decir, que nuestras mejores prácticas se tienen que poner en juego para compartir con el resto. El misterio, lo he dicho antes, ¿no? El misterio de la ramificación no solo la de la educación, es compartir, colaborar. Si no compartimos o colaboramos, y somos egoístas, yo creo que estamos yendo en contrasentido de la visión-visión que estamos trabajando, ¿no? Que todos seamos iguales que los alumnos tengan igualdad de oportunidades. Entonces si sí, estamos solo acotando a un pequeño grupo de diferentes chavales que tienes en clase. No tiene sentido. todos tienen derecho a tener lo mismo. Sí, han evolucionado en, en dos sentidos. ¿no? Nos, nos hemos dado cuenta que hay muchas herramientas que no se, utilizan, no se utilizaban en clase y que están empezando a utilizar. Por ejemplo, no es gamificar, pero sí se están empezando a utilizar juegos de mesa en el aula. Hay que diferenciar la gamificación de aprendizaje basado en juegos pero sí, si utilizas juegos en el aula te empiezas a dar cuenta que hay mecánicas dinámicas de los juegos de mesa que puedes aplicar en el aula para gamificar. Y luego a nivel de recursos didácticos, interactivos, eh, audiovisuales, eh, han mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque los profes son los que están dando eh, su retroalimentación a las plataformas como Kahoot, como Genially, de cómo se puede mejorar para que nuestra experiencia como docentes sea aplicable a esa herramienta. Es necesario que... Eh, de hecho lo piden, ¿no? lo reclaman. Trastoyest, que tiene una comunidad en Facebook, que está de forma continua dando retroalimentación eh, a los profesores y los profesores de vuelta ¿no? Es decir, que al final tiene que ser un intercambio de información. mejora mi experiencia de usuario para que yo pueda utilizar esto de una forma mucho más sencilla. ¿no? Al final los programadores son programadores y informáticos y lo que necesitan es la visión del docente para hacer un uso didáctico de la herramienta. Y no hay nada mejor que un profesor que, que, que, él, que lo va a utilizar. Mucho mejor es ya si el propio alumno es el que da retroalimentación del uso que está en la herramienta, ¿no? porque enriquece lo que está utilizando vale. eh, Normalmente cuando yo voy a un aula, lo que trato de ver es hago un análisis. Durante mi primer trimestre suelo hacer un análisis y trato de crear una cohesión grupal. Eh, sobre todo creo que mis alumnos tienen que desarrollar habilidades como pensamiento crítico, como colaboración, cooperación, eh, como creatividad. Y esas habilidades las tienen que desarrollar. Un tiempo récord, es un curso, porque yo cada año es partida nueva, ¿no? juego nuevo, empezamos de nuevo. Entonces, lo que yo trato es de conseguir que, que sobre todo, que trabajen eh, primero de forma individual, luego en grupos y luego vuelvan a trabajar de forma individual. ¿Qué, qué me he dado cuenta cuando mis alumnos eh, son magnificados? Sobre todo, algo súper importante en secundaria, que los alumnos desaparecen de venir a un aula. ¿Sabes? Les Tenemos que crear comunidades de aprendizaje, yo hablo de escuelas o institutos como comunidad de aprendizaje donde los chavales quieran venir y para eso hay que crearlo lo absolutamente necesario sea, yo hago absolutamente lo que puedo para que mis alumnos les a entrar en el aula, sabiendo que van a estar una hora conmigo y que va a tener que ser una experiencia amable y agradable para ellos eso no va a querer decir que no les no, vaya a exigir esfuerzo, que les vaya a exigir que, que trabajen, que se esfuercen, que cooperen pero sobre todo que la puerta la tengan para poder entrar. Estar en un sitio que estén tan a, tan a gusto como su habitación. Hay algunas estrategias que utiliza por ejemplo María Caso y que, que podemos utilizar que es que los alumnos traigan objetos de sus habitaciones para que la puedan decorar la clase. Y que la clase sea un sitio, molón, donde les apetezca estar. Muchas veces las aulas son pues de, como hablan eh, María, ¿no? verde ministerio. no Todos los pupitres son verde ministerio y, y no parece que sea un sitio más adecuado para aprender sino que parecen a veces incluso salas de hospital. Convirtamos nuestras aulas en, en sitios que los alumnos estén a gusto y sobre todo si están a gusto van a querer aprender. Para eso, pues, la ramificación es una estrategia más, una herramienta más, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos o flip plan, o incluso la clase magistral que, que es, funciona si, si, si tiene los elementos necesarios para funcionar. Pero lo bueno de la gamificación es que se pega todo. Podemos dar una chapa y pintura de juego a cualquier... Eh, estrategia didáctica o cualquier metodología y le da otro toque. Da como un sabor como más lúdico, como más divertido. Y sobre todo siempre digo esto, que es, me parece importante, ¿no? Que sea divertido no quiere decir que no sea serio. Que sea divertido, que los disfrute, chavales disfruten. No quiere decir que, que, que lo que están haciendo no sea serio. Porque si uno viene a clase a convertirse en doctores y a salvar a personas. O vienen a salvar el mundo. O a que está pasando en el planeta, con eso hemos tenido que irse poniendo en los pies de, pues de un científico o de un experto en diferentes materias. ¿no? Tienen que pensar como ellos. ¿no? Entonces, es algo muy serio y, y creo que lo, que lo único que varía por respeto a una clase normal o habitual es que ellos se sienten protagonistas de, de las decisiones que toman, ¿no? independientemente de que yo les haya diseñado las tareas. Las tareas las... Bueno, eh, la perfecta... bueno, también mi experiencia ha sido de solo un trimestre con una asignatura que era la asignatura de innovación del máster de formación y profesorado, y eh, mi experiencia ha sido interesante eh, entre todo. ¿no? Son gente que ya tiene una carrera, son ya expertos en su materia, pero todavía parece que el profesor de secundaria nos ha dado cuenta que está muy bien que sea experto en su materia, pero todos nos hemos encontrado profesores en nuestras vidas que eran expertos en su materia, pero que no tenían esa parte pedagógica necesaria, no sabían cómo transmitirlo. Sabían mucho, pero no eran capaces de diseñar una experiencia de aula que fuese atractiva para que nos transmitiese esos conocimientos. El profesor experto, por ejemplo, yo tenía Geografía e Historia y, y, y eran chavales bastante jóvenes. Había gente de, de todas las edades, ¿no? Pero gente joven que todavía no se da cuenta que hay que tener una parte pedagógica muy importante, ¿no? Creo que tenemos que fomentar a la, a la formación del profesorado, sobre todo, en que sepan cómo enseñar. Ahora, encima, acá entra nuestra la burbuja tecnológica. Es decir que hay que utilizar la tecnología para enseñar de una forma mejor y más adecuada pues, en estos tiempos, a que los chavales se enganchen mejor con cómo están trabajando, pues supone un esfuerzo todavía mayor, ¿no? Cómo utilizar la tecnología para enseñar de la mejor forma posible los contenidos. ¿no? Hace falta que los docentes, eh, futuros docentes en este caso, se den cuenta que hay que establecer todas las medidas necesarias para que los chavales aprendan de la forma, mejor, de la forma más, más eficaz, ¿no? Y, sobre todo, siempre pensar qué es lo mejor para los alumnos. Porque nosotros, al final, somos los, los mediadores de su contacto con el mundo real, con el contexto. A nivel de gamificación, pues, vieron que es una estrategia interesante, una más, que se puede utilizar y que, y que no funciona para todo el mundo. Decir, igual que hay gente que no le funciona el aprendizaje cooperativo porque no tiene la salida necesaria, pues la gamificación es una más. Sí que tenemos comprobado que la gente que más juega pues tiene mayor capacidad de diseño que gente que no. Eh, eso no supone un problema ni una barrera. Ya he dicho antes, no límites, y coge la experiencia de otro, te la copias y, y replicas. Y luego ves qué pasa. Y rediseñas, reevalúas y, y mejoras tus procesos de diseño. De vale, mira, eh, una de las partes que yo me he dado cuenta que me han mejorado más como docente en los dos últimos años ha sido la generación de comunidades. Comunidades de, de, de aprendizaje, ¿no? Los docentes tenemos que dejar de cerrar nuestras puertas y abrirlas al exterior, ¿no? contar nuestras mejores experiencias y compartirlas con los demás. En los dos últimos años he tenido la suerte de conocer a profes de toda España que están haciendo cosas maravillosas. Hay que decir que los profesores de España tenemos un talento brutal y que somos una profesión de élite. Lo que pasa es que lo hacemos de puertas para dentro. Hace falta que empezamos a compartir. Si no hubiera sido yo, si no hubiera sido por los dos últimos años que he ido conociendo a esos docentes que están haciendo cosas maravillosas. Yo sería un docente totalmente diferente y sobre todo, no me hubiera enriquecido de todo lo que hacen y cómo han mejorado mis clases gracias a esto. No hay curso de formación tan potente como conocer a gente maravillosa, docentes maravillosos que hacen cosas que a park, porque son estrategias que yo me he llevado a mi aula y que me hacen mejorar no solo a mí, sino también a mis alumnos. Eh, hay que romper esa barrera y sobre todo tener, tener claro que juntos llegamos eh, más lejos, aunque solo vayamos más rápido. Es una frase que a mí me encanta y que yo agradezco a todas las personas que he conocido en los últimos años eh, lo que me han aportado. ¿no? De hecho, cada sitio que voy de formación siempre pregunto: Oye, ¿a alguien le importa siento en su clase para poder ver cómo está trabajando? Siempre hay alguien que ofrece su clase para poder ver. Para mí es un enriquecimiento personal brutal, sobre todo el intercambio. ¿no? Hace falta que intercambiamos con ella. Encima, con Twitter, con las redes. Eh, hay miles de comunidades de gente, no solo Gamifica Tu Aula, que es la comunidad de profesores que, que nos hemos juntado para mejorar como docentes, es que empezó como gamificación, pero al final compartimos miles de estrategias. Y sobre todo recuperar esa parte de formación, de formación informal, de que los profes se formen de forma informal. Pues hay una estrategia que está utilizando gente de la que se llama INNOVARES. La gente se toma una cerveza después del cole y se comparten pinturas educativas, y es una estrategia que se puede hacer en cualquier sitio de España y que de hecho se está haciendo, porque empezamos en Madrid, y así un poco con la broma, treinta docentes, una pintura ahí y ya tenemos hasta gente que te patrocina para tomarte la cerveza y compartir esas grandes estrategias que se están haciendo. Se han hecho en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Almería. Bueno, en Bruto y en Villar, que claro, es decir, que es algo exportable y que animo a que todos los docentes hagan innovar por toda España, que no hay nada mejor que tomar una cervecita y hablar de cosas que nos apasionan. ¿no? Eh, bueno, nada más, yo creo que hasta aquí os he compartido mi visión de, de esto y, y animo a todos los docentes a compartir lo que hacen, que, que juntos pues mejoramos todos.